y desde la casa hermandad de nueva andalucía la iglesia de la campana el cristo resucitado que también ha salido tanto en san pedro como en nueva andalucía y bueno como estáis viendo es un recorrido corto en el cual solamente unos 20 minutos o media hora es lo que ha tardado en dar la vuelta y bueno pues se recoge en la iglesia donde el coro le va a cantar va a mecer esta imagen y es un acto muy bonito como los primeros días hay poca afluencia de público, también hoy domingo muchas personas pues han ido ya a su lugar de origen y se, se ha notado también el tiempo que Marbella por lo visto se ha suspendido, pero aquí no, aquí está saliendo, hace sol y está todo transcurriendo pues con toda la normalidad. Sí, señor. Por pasito, por atrás. Despacito, despacito, atrás, despacito, despacito, venga, vamos a seguirlo ya, vamos. venga, vamos para adelante, vamos para adelante, despacito. to them. Bueno, pues saludamos a todos de ¿no? Nueva Andalucía, los caminos de fuera. Le deseamos a todos y a Vanessa un feliz domingo de resurrección. Buenos días. Y buenos días y feliz Pascua de Resurrección a todos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. ...qué bonito este recorrido, no hay que perdérselo... ...porque es muy emotivo, muy bonito... ...es un paso que es muy, re, muy recogido... ...pero claro, es que la base principal la tenéis en la iglesia... Sí, ...sí, la verdad es que sí que esto es el traslado... ...pero el momento de, de gloria... ...es justo cuando va a entrar en el pasillo de la iglesia... ...hacia el altar, es precioso... ...además contamos con la suerte de una ceremonia muy bonita... De, de, ...de gloria, de resurrección... ...cantando el coro rociero de la Virgen Madre... ...y entonces se hace una ceremonia muy especial y muy bonita... ...y como bien has comentado, muy muy emotiva... ...de verdad, bueno, eh, vemos eh, que hay muchas mujeres... ...como otra vez hemos visto otros años... ...muchas mujeres jóvenes además ...pues manos. sí, además que nos da mucha alegría... ...pues son canteras que, que vamos renovando nosotros siempre... Desde la labor que siempre hemos tenido aquí, desde nuestra niñez, de la catequesis, todo, hemos confiado en la juventud, sabemos que el valor añadido y un patrimonio al que hay que mimar, al que hay que cuidar y nos ha hecho muchísima ilusión porque además este año cada vez se apuntan más jóvenes y, y, y ya te digo, hay un grupo ahí estupendo al que al que nos estamos apoyando mucho y el que está confiando también muchísimo y, y, y no hay más que darle la enhorabuena y las gracias por su esfuerzo y su ilusión. ¿Cuántos portadores eh? y portadoras? En este trono son unos 18, unas 18 personas. Te puede fallar una o dos dependiendo también porque bueno, aquí la juventud que también trabaja y, y hay mucha hostelería y entonces pues, pues, pues es esta fecha fuerte en el que tienes que ir barajando con cambios, pero bueno, la media de personas es más o menos las 18 personas para este trono. ...te ha ocurrido esta semana que es una semana pues de sufrimiento ¿no? ...por todo lo vivido y pero hoy es un día glorioso ¿no? ¿Cómo se ha vivido? Aquí, bueno la gloriosa? semana de, de pasión se ha vivido pues eso... ...pues un poco también vigilantes a, al tiempo... ...el tiempo ha sido un, un interlocutor muy, muy directo que, que nos hizo que el miércoles... ...tuviéramos que tomar la decisión en vista de lo que estaba sucediendo... ...en Estepona y Marbella de, de acortar el, el recorrido... ...porque claro si sí, sí, a lo mejor te pillan un en, en, en un punto más lejos más peligroso a la hora de volver, el mojarse y, y todo lo que conlleva. Y luego el Viernes Santo, que el Vía Crucis, que te quiero agradecer aquí a todos los vecinos que habían preparado sus altares, pues justo cuando también decidimos salir se pone a chispear otra vez y entonces tenemos que volver a regresar y hicimos el Vía Crucis dentro. Independientemente de esta inclemencia meteorológica, por pues lo demás pues muy bonito, una participación muy, muy activa y como siempre pues con toda la voluntad y el esfuerzo dedicado. Bueno, va a pasar para que Cristo vamos a rezarle que nos dé salud y nos proteja de todo más. Gracias. Vanessa. Muchísimas gracias a No. Yep.